Buenas tardes a todos, bienvenido de nuevo a la sala ARSIS, tercer día de Open Expo Virtual Experience. En el día de hoy os voy a recordar la jornada que vamos a tener. Ahora, a las 4 tendremos a Miguel de Vaz entrevistando a Gerardo Bustos, Pretel. Eh, la charla se titulará Administraciones Públicas Innovadoras. Luego Laura Raya tendrá una ponencia titulada Análisis y Visualización de Datos Científicos a través de la realidad virtual. A las 6, Miguel Estapé nos contará héroes y villanos de la transformación digital de la administración en tiempos del COVID-19. Y para finalizar a las 7, Alberto Gómez Toribio con DeFi los felices años 90. Recordaros que las charlas tendrán una duración aproximada de 30 minutos, dejando 10 a 15 minutos para, para preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas, las preguntas, respuestas las tendremos en vivo, pero las preguntas las, las podéis ir poniendo en la pestaña a la derecha del todo que tenéis Q&A o levantando la mano y a lo mejor... Os podemos dar eh, espacio para preguntar directamente dentro del, del, del escenario o a través del chat. Lo que os sucede es que a través del chat a veces que nos no vemos y, y es un poco más, más difícil. No obstante, siempre queda que eh, al final de las charlas los ponentes irán a, se irán a un, eh, una mesa virtual eh, denominada Q&A, donde también podéis interactuar con ellos y, y hacerle más preguntas si, si queréis. Eh, por último, recordaros que entre charla y charla disponéis de unos 15 minutos para hacer el networking, en las mesas en las que estáis. Solamente tenéis que activar vuestro micrófono y cámara para que los demás os puedan escuchar y, y, y ver. Bien, eh, para dar inicio entonces a la sesión de hoy, eh, invito por favor Miguel y Gerardo, si podéis subir al escenario, activando vuestro micrófono y cámara. Ahí te tengo, Miguel. El micrófono, perfecto. ¿Ya? Falta Gerardo. ¿Ya Buenas tardes. Eh, un segundo, que a lo mejor tengo que activar yo a, a Gerardo. Ahí está Gerardo. Buenas tardes. Buenas tardes Gerardo, ¿qué tal? Bueno, como os decía, la charla de hoy: Administraciones Públicas Innovadoras. Miguel de Devas es fundador del Club de Innovación, portal de referencia en innovación para la administración pública, administración electrónica, y Gerardo Bustos es su director general de Información, Documentación y Publicaciones del Ministerio de, de Hacienda. No os robo más, me bajo del escenario y aquí os dejo. Muy bien, pues muchísimas gracias. En primer lugar, gracias a los asistentes, a los asistentes y a los que se puedan sumar para visionar después esta, esta, esta, esta sesión. Eh, quiero especialmente dar las gracias a Filipe Lardi. La verdad es que eh, para mí lo conocí el año pasado, en su gran evento y fue un descubrimiento que me ha servido para, he aprendido mucho con él y me ha servido para desarrollar cosas nuevas y esta misma sesión que estamos haciendo hoy, este proyecto del Open Expo Virtual, pues también es una, es una referencia para nosotros que nos va a servir de guía para el bueno, nosotros hacemos el Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos, que Gerardo conoce muy bien, y, y nos eh, aprendimos mucho del de, de Open Expo para, para realizarlo y para que fuera un éxito este mismo año. ¿vale? Eh, bien, nosotros queremos hablar de, de Administración Pública. Eh, cuando al perfil de público del Open Expo, eh, eh, posiblemente lo de la Administración Pública les va a sonar un poquito a… a Ah, no, eh, como suele pasar con la gente. La gente tiene relación con la administración muy puntual eh, y no, no profundiza en cómo funciona, qué es lo que está pasando, cómo la, la administración se transforma. Y de hecho, cuando hablas de transformación, cuando hablas de innovación y transformación, eh, administración pública, perdón, eh, la gente se extraña y dice, eso, eso es imposible, eh, innovación y administración. Hablar de administraciones públicas innovadoras, de la, de la innovación en la administración, pues contamos con Gerardo Bustos. Gerardo Bustos es para nosotros un referente, está en el, en el Ministerio de Hacienda, ha participado desde el Ministerio de Hacienda cuando también ha sido parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública, o del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y conoce las administraciones y muy en especial la, la Administración General del Estado. Él es una persona que nos ha acompañado en muchas ediciones de, de nuestros congresos, tanto del Archivo de Documentos de Educación y Servicios Públicos, participando en el Comité de Programa, y nos ha aportado pues, pues mucho conocimiento, eh, referencias, muy buena información, y bueno, te tengo que agradecer, Gerardo, que es parte del éxito que, que podemos tener en nuestros, en nuestros eventos, dirigidos para la Administración, y siempre de forma eh, gratuita para para todos los responsables de la administración. ¿no? Y, y, el, y como te tenemos aquí, pues vamos a empezar para que nos cuentes cómo, cómo está, qué está pasando ahora. Vamos a empezar por el tema eh, bueno, que ha sido uno de los referentes en cualquier evento de estos tiempos, que es hablar del, del COVID y cómo nos ha afectado y eh, cómo esto también nos va a llevar a, a potenciar ese cambio, esa transformación en la administración de, del Estado y en otras administraciones. ¿no? Entonces, estamos saliendo de una de, un, de una situación complicada, compleja, eh, y esto yo creo que nos ha, nos ha llevado a plantear que ha habido cambios ¿eh? que, evitables, pero esto supone también que, que la administración, en especial parte de administración electrónica, parte de teletrabajo, etcétera, eh, va a cambiar mucho. Cuéntanos un poco cómo, cómo has visto tú, desde tu posición, este, esta crisis. Bueno, esta crisis, visto desde la parte, es decir, si, si nos abstraemos de lo que es eh, una epidemia con unas situaciones graves y, y una enfermedad y fallecimientos y tal, es ¿no? decir, que si salimos de lo que es eso, lo que ha sido, nos metemos lo que es en la gestión, Realmente ha sido una prueba de fuego para lo que es administración electrónica. base de que si no hubiera habido administración electrónica, hasta el nivel que la tengamos desarrollado, y hemos visto que realmente está bastante desarrollada, eh, si no hubiera habido esa administración electrónica, el confinamiento hubiera supuesto mm -hmm. una... Y vámonos. O sea, y ya volveremos cuando se pueda. ¿no? Entonces, todo lo que se haya hecho en estos momentos. Estamos hablando. Del, una figura como la gestión de los ERTES que han sido, digamos, una pieza fundamental en el tratamiento de la crisis económica, es pura administración electrónica, por ejemplo, ¿no? Y además algo una figura nueva de la noche a la mañana, por poner un ejemplo así como muy concreto. El resto de las administraciones, todas han estado funcionando al nivel que han podido y los medios que se han podido, teniendo en cuenta que además ha sido de la noche a la mañana, ¿no? Es decir, que de pronto un día cerramos y decimos vamos a responder con, con administración electrónica como se pueda y esto no se pueda ¿no? y ha habido bueno pues un, un funcionamiento de lo imprescindible bien esto yo digo que es una especie de test de estrés para la administración electrónica una prueba de fuego de esto no se podría haber organizado porque dice vamos a hacer un simulacro y tal y este, es, este simulacro de tres meses y con esto claro es imposible no entre otras cosas por el costo que tiene ¿no? pero como ha ocurrido, entonces lo hemos visto y entonces lo que es un, digamos, yo creo que el balance es positivo, eh, ha funcionado, se ha mantenido un hilo de funcionamiento mínimo bastante, bastante aceptable eh, y se ha generado un cambio de cultura y probablemente eso será uno de los aspectos que más iremos viendo en los próximos tiempos, porque toda la barrera cultural que tenía la administración electrónica, tenemos que la administración electrónica, teníamos unas leyes que las impulsaba, había unas herramientas, eh, teníamos más o menos todos los ingredientes, o casi todos, menos el planteamiento cultural, ¿no? Es decir, la reacción al cambio, esto es muy difícil de, de vencer en un cambio de paradigma como es la, la administración electrónica. Y es que ese, esa barrera cultural, ese cambio cultural, de alguna manera se ha producido, porque yo siempre pongo el ejemplo, y digo, Hombre, cuando alguien se opone mucho a esto del teletrabajo, de la administración electrónica y tal, dice, dile, y es del sector público, y digo, dile que ha seguido cobrando su nómina gracias a que la administración electrónica ha funcionado y el teletrabajo ha funcionado durante este tiempo. ¿no? Entonces, a partir de ahí le invitamos a que sea un poco sensible al cambio cultural. ¿no? Sí, oye, entonces... Te... Este, esto que ha pasado, ¿cómo nos va afectar en esta transformación digital que, por la que tanto los innovadores públicos, tú y tanta gente, eh, lucha a veces contra corriente eh, y contra pues, los, los, los propios sistemas? sí. Bueno, eh, precisamente esto yo creo que es lo que, lo que comentaba, lo que nos va a ayudar es eh, a, a que sea un poco menos contracorriente. ¿no? Estamos viendo ahora como... Los, los péndulos, y más en este país que es muy pasional, los péndulos se van a un lado totalmente y después luego se van al otro y vuelve. Entonces, eh, yo creo que encontraremos el equilibrio, ¿no? O sea, porque, eh, digamos, el exceso ahora mismo de decir, vaya, todo electrónico, teletrabajo y tal, sería tan negativo como sería negativo el poner barreras y no, y no, y no seguir este camino, ¿no? Pero lo bueno, que, como decía antes, es que este cambio cultural nos va a ayudar a digerirlo, a entenderlo bien, a superar esas barreras que había. Eh, realmente hemos salido adelante. Yo creo que el balance es, es muy positivo por, porque la alternativa de no haber tenido en marcha lo que tenemos en marcha la administración electrónica, la, la alternativa era a cero. O sea, es decir, el, el, el apagón total, ¿no? Realmente hubiera sido inviable, eh, hubiera tenido que seguir saliendo mucha más gente. Pensemos, ahora mismo, eh, en frío, las debidas es que se han ahorrado y la gestión económica, digamos, que se ha ahorrado gracias a la administración electrónica, ¿no? Es decir, la alternativa a esto hubiera sido mucha más gente saliendo, porque era eh, totalmente imperioso, era imprescindible, con lo cual más contagios, más riesgos, más fallecimientos, más, eh, digamos, más, eh, mayor la, la pandemia, ¿no? El efecto de la pandemia. Y, económicamente, pues otro parón. Es decir, si ahora ha habido un cierto parón, sobre todo aquellos negocios que solo se sustentan en, en lo físico, pensemos que ha habido un parón total, por ejemplo, en el tema restauración, un parón total en el tema turismo, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros muchos negocios que han seguido funcionando porque han funcionado electrónicamente, ¿no? Entonces, digamos que ese, ese daño económico ha sido infinita, hubiera sido infinitamente mayor sin, sin esta administración electrónica. Y ese es el balance que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, lo que ha ocurrido ocurre, como en nuestra vida ocurren cosas qué es lo que sacamos de ahí, cómo se gestionan, es decir, pues, nos va a ocurrir cosas en la vida, nos ocurre todos los días, eh, enfermedades, imprevistos, accidentes, todo, y ocurren a todo el mundo, y unos se ahogan más y otros se ahogan menos, ¿no? es decir, eh, la, la variación es la capacidad de gestión que tiene la persona que le sucede cualquier acontecimiento, y esto es como país, digamos, que es, hemos gestionado el acontecimiento, y yo creo que ahí es donde digo que eso, esas cosas que nos han pasado eh, tiene un balance positivo, hemos gestionado, hemos salido sí. adelante hemos sido bien. Y sobre todo una cosa, hemos aprendido muchísimo que hay que aplicar ahora a partir de ahora. De aquí hemos sacado unas lecciones tremendas, ¿no? Y más que iremos sacando, ¿no? No voy a caer el a decir, a ver si aprendemos y tal. Estoy seguro que hemos aprendido muchísimas cosas y además que cada vez que pongamos en la marcha... Era, bueno, pues es que... Está... Y además, yo creo que haremos las cosas pensando en que la pandemia puede ocurrir. Es que hasta ahora era algo desconocido, esto no ocurría, ¿no? Eh, hacemos simulacros sí. de incendio, pero no hacemos simulacros de pandemia. Ahora hemos vivido uh -huh. un enorme simulacro de pandemia y sabemos que puede ocurrir, entonces ahora eh, seguro que nos preparamos pensando en que esta posibilidad existe, ¿no? O sea, que la hemos vivido. ¿no? Uh -huh. Y ese es el gran... Sí. El tema del teletrabajo, que ha sido un poco el... pues eso, el cambio radical, sobre todo en el mundo de la administración, era algo que se veía como muy, muy muy lejano, muy casi imposible, inaccesible. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo habéis vivido? Eh, ¿Cómo se ha vivido? ¿Y qué perspectivas le ves a corto y medio plazo al tema del teletrabajo? Bueno, pues para empezar es, hay que decir que lo que hemos hecho no es teletrabajo. Hemos, se ha hecho teletrabajo en algunos casos, pero en muchos de ellos ha sido eso que llamamos trabajo a distancia y otros ha sido flotar sin saber nadar, es decir, sobrevivir como <risa> se puede. O, pero bueno, dentro de eso, es decir, porque lo que sí que ha habido es muchísimo voluntarismo ¿no? y un cambio de cultura. Estamos, estamos eh, acostumbrados a medir nuestra presencia física como sinónimo de decir, este ha trabajado ocho horas. Es mentira. Mm. Es que hemos controlado que estaba ocho horas, pero bueno, nos llevamos siglos creyéndonos que esto, esto es así ¿no? y admitiendo esa... Ahora hemos visto cómo la gente desde su casa con distintos escenarios, unos con portátil y móvil, con lo cual, y habían habían hecho ya teletrabajo de alguna manera, porque al tener portátil y móvil lo has hecho, con lo cual eso ha sido muy fácil y realmente se han enganchado a lo que sería teletrabajo. ¿no? Otros con su ordenador de casa, pero su ordenador de casa peleándose, porque el niño, el hijo tenía también problemas, que la clase también era virtual, había que repartirlo y el marido y tal, que es decir, que, que con una especie, digamos, de de organización familiar para afrontar esto y haciendo todo lo que han podido con ese ordenador de casa, porque no había otros medios, ¿no? En otros casos, sé que han llevado el ordenador de sobremesa del centro público, se lo han cogido y se lo han puesto en su casa, ¿no? Para que tuviera hasta de de... que sí que la respuesta ha sido muy variada, ¿no? Pero gran lesión es, una, si lo organizamos bien podemos hacer el trabajo, esto se ha demostrado, y dos, la gente, si le das la responsabilidad, no hace falta estar midiéndole, le das una tarea y se ha hecho, ¿no? Esto se ha demostrado. Se ha visto también otra cosa, que hay tareas eh, que a lo mejor sobran, porque eh, no se ha hecho nada. ¿no? Esto, esto también ha sido una prueba de decir, como hasta ahora medíamos el, el tiempo de estancia, bueno, pues si estaba es que trabajaba, ¿no? Ahora, como hemos medido tareas, de pronto dice, pues esta tarea no, esta la aparcamos y, y no pasa nada, ¿no? Entonces, entonces también ahí hay, hay, digamos, una depuración de tareas, eh, sobre todo, bueno, cosas eh, que a veces duplicamos y nos excedemos y, y esto de la burocracia que nos enreda y tal. Entonces, también se han visto cosas que dicen, lo, lo mismo ya las podemos aparcar un poco más, ¿no? Uh -huh. ¿Qué vamos a ahora con el teletrabajo? Bueno, yo creo que hay, el mundo se divide ahora en dos, el mundo administrativo. Los que piensan que el teletrabajo va a seguir ya todo y en todos los órdenes y en, eh, totalmente como ha sido hasta ahora, solo teletrabajo. Y los que piensan que esto ha sido un paréntesis y se volverá a todo como estaba antes. ¿no? Me dan un poco miedo los dos, porque sí. si todo sigue como hasta ahora teletrabajo, como hemos tenido este mes, está sin organizar y estoy prepararlo. ¿no? Y el que se piensa que hay que volver a lo de antes, pues no, no hemos ganado nada, no hemos aprendido nada, ¿no? Entonces, en el punto medio, lo que parece es que el teletrabajo ha demostrado que sirve, eh, que en determinados momentos, como el que hemos vivido, no solo es que sirva, es la única posibilidad de, de estar activo. Y, eh, visto eso, lo lógico es que empecemos a pensar en otra manera de organizarnos, que es, eh, por ejemplo, eh, la oficina es donde nosotros estamos. ¿Qué, ¿Cuál ha sido la oficina ahora? ¿En tu casa...? en la calle en, donde, en el coche donde hubieran estado yo, yo estar en reuniones virtuales con personas que estaban en el coche porque iban a ver a los padres dependientes que había un problema tenían que ir se paraban en el camino que era la hora de la reunión estaba la reunión con el enter del coche y luego seguía por ejemplo ¿no? quiere decir que qué es lo que prueba esto que la oficina es donde estás tú tu portátil y tu móvil el espacio físico es, es es lo de menos no entonces a partir de ahora es que a lo mejor nos sobran parte de los espacios físicos imaginémonos un teletrabajo con dos días a la semana en la oficina y tres eh, fuera de la oficina con teletrabajo. Sí. Hombre, guardarte una oficina para que vayas dos días, lo mismo hay que empezar a compartir espacios y, y contemplar de otra manera grandes salas donde tú llegas, te enchufas allí, tienes la reunión que vas a tener, despacho las cosas que tienes que hacer y mañana te sientas en otro sitio o, o el otro día que venga. ¿no? Es decir, eh, es el, el valor de, la, de, de tu despacho, de tu herramienta de trabajo es donde estás tú y tu equipo fundamental que es portátil y móvil, ¿no? Esto yo creo que está implantando. a partir de ahí te sobra el ordenador de sobremesa, no tener un poco como nos sobra en casa. En casa no, tenemos dos ordenadores por persona ni dos teléfonos por persona. Tenemos el, eh, si usamos el móvil tenemos el no, pero por la línea, eh, por el internet. Pero no, no, ya no, no, no, no, no, lo usamos. no sé. Hombre, parece que en no, centros públicos no, podría llegar a lo no, no, duplicar, no, O no, sea, con no, y no, móvil ya tenemos más para en sitios. Pues, eh, bueno, quería yo también romper una lanza, porque muchos de los que nos escuchan, que, que como digo, pues la Administración la conoce un poco, yo creo que en España sí tenemos algunos valores interesantes. Para comentar brevemente, eh, yo creo que estamos muy bien en el tema de infraestructuras, que nos ha permitido, pues, a, razonablemente en ese aspecto. Y luego, como Administración electrónica, en cuanto a servicios, también estamos muy bien posicionados. Danos un poco tu impresión de, de si eso es así o sí. hacia dónde vamos. Antes de entrar en tecnologías, que es nuestro tema de hoy. Sí, bueno, ahí vemos rankings, en algunos, eh, en datos abiertos, por ejemplo, que ocupamos el este segundo lugar europeo, que, que vemos rankings, hay un poco de todo, pero en general estamos bien y además España es uno de los países que, que va, digamos, eh, arrancado por debajo de la media y en pocos años suele pasar, en la mayoría de los estándares europeos, suele sobrepasar la media, ¿no? Es decir, eh, está bien, es decir, se avanza. Eh, hay que tener en cuenta un poco la, que tampoco hemos pasado lo, los, los momentos de, presupuestariamente con más medios, ¿no? Y yo creo que aquí debería haber también un cambio de, de concepto, porque si hacemos un plan de carreteras, resulta que no nos preocupa invertir en carreteras, ¿no? porque hay un plan de carreteras si y infraestructuras y si lo pones o en vías de ave y tal y sin embargo tenemos un gran proyecto de transformación digital y casi casi queremos hacerlo sin que nos cueste y decimos y esto ahorrar luego mucho entonces probablemente la gran infraestructuras en las que deberíamos invertir los próximos tiempos y no hablo solo de equipos que ahí nos, nos confundimos mucho sino sobre todo de programas y de nuevas tecnologías eh, yo creo que es, deberíamos poner el foco inversor durante un tiempo para que realmente la transformación digital, digamos, eh, pueda tener todo el impulso que, que, que queremos que tenga. Poner ese foco inversor en ese sentido, ¿no? Pero vamos, la evolución vista en los últimos años, si te ves, eh, te comparas eh, los compañeros que, que tienen las reuniones en el entorno europeo, además, bueno, hay herramientas nuestras muy alabadas a nivel normativo, la normativa técnica e interoperabilidad, por ejemplo, a niveles de interoperabilidad en España, o sea, es, son como muy reconocidos, ¿no? Son muy apreciados por, por tener, digamos, ese soporte tecnológico que necesitas para diseñar todo lo que es el desarrollo de la administración electrónica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nuestra posición ahí es, está bien eh, y además es, eh, digamos, como un camino continuo, como un impulso, ¿no? Aquí hay un... Un indicio que pues, lo noto mucho es cuando empiezas a saber que en, en diputaciones, en ayuntamientos, en la administración central, en las comunidades autónomas, empieza a haber unidades que se llaman de innovación, de tecnología, de inteligencia artificial, tal. Quiere decir que, que estamos poniéndole ya, digamos, una, una figura estructural. Este es, un, este es un paso importante, sobre todo en las administraciones públicas, que son como muy muy jerarquizadas, muy conservadoras, muy estructuradas y tal, ¿no? Entonces, eso lo hemos ido viendo en los últimos años, con lo cual quiere decir que es, esa preocupación existe, ¿no? Y era, como tú comentabas antes, pues la Secretaría de Estado, existe una Secretaría de Estado que era, que es de, de transformación digital e inteligencia artificial, ¿no? Uh -huh. que hemos puesto el foco en dos temas que probablemente van a ser capitales o tienen que ser capitales en los próximos tiempos, ¿no? Entonces, uh -huh. pero es, pues, digo, si nos vamos incluso a a otras administraciones y las diputaciones aparece muchísimo la figura esta de servicio de innovación y tal, es decir, la persona que está diseñando esas esas nuevas herramientas para impulsar el, la gestión administrativa, ¿no? Y uh -huh. tal, todo todo eso son son índices, quiero decir, que que no solo hay que mirar las cifras, que luego después se ven un montón de, de elementos más que te dan te dan la evidencia de que efectivamente la costelera se está moviendo, ¿no? Uh -huh. Para bien. Sí, pues ahí yo quiero aprovechar para romper una lanza porque esta evolución de la administración pública, de la administración digital, tiene también que ver con el trabajo que las empresas que están apoyando, que están detrás, pues están, están haciendo que esto, que esto funcione. Por un lado, las administraciones generan su propia innovación o tienen equipos, pero también… Eh, o, o lo hacen con empresas o se apoyan en empresas también para, para conseguirlo. Y yo creo que animar a la gente que conozca bien la Administración, los servicios públicos y que trate de, de lo que conoce y lo que, eh, que trabaja bien, pues, hacer propuestas, eh, pues puede ser muy interesante. Y nosotros vamos a llegar a la, a la Administración. Y, y tenemos que conseguir que la Administración de España mejore más todavía y eso es posible si los que nos escuchan, pues también se suman a apoyarnos, ¿no? Oye, avanzando más, yo quiero hablar de por qué se ha avanzado, una de las materias por las que se ha avanzado por la normativa, normativa que se ha venido implantando, quizá tarde, pero se ha venido implantando por fin, y nuevas normativas que se prevén. Y luego entraremos en la parte de qué tecnologías son las que estás viendo tú que se utilizan en la Administración, pero eso luego. Primero, cuéntame un poco sobre las normativas que están moviendo todo esto. Bueno, hay una normativa, yo cuando me pregunta dice, Juan, normativa disruptiva, digo, la, lo que llamamos las leyes y a mesas, las leyes eh, 39-2015 y 40-2015. Una de ellas es procedimiento administrativo, es decir, relaciones del, de la administración con los ciudadanos, y la otra es de régimen jurídico, es decir, relaciones entre las administraciones. no. Esas dos que nacieron juntas y como proyecto común, que tienen. Hay un Real Decreto de Desarrollo de la Administración electrónica que deriva de las dos, que, bueno, por división entre los cambios eh, ministeriales y tal, al final no ha salido todavía, pero bueno, lleva ahora mismo está, digamos, en su última fase y ha pasado varias veces, digamos, estar a punto. Entonces, esa me parece la normativa más disruptiva, por una razón, porque son las normas que nos dibujan, nos establecen que todo el funcionamiento de la Administración española tiene que ser en electrónico. Ya no es que unas cosas sí, otras no, lo que se pueda y tal, es en electrónico. Probablemente no aceptaron mucho los plazos que ponían y tal. Mm -hmm. teóricamente después de un aplazamiento de dos años, en octubre próximo, tendrían que estar en pleno funcionamiento y lo estarán en unas partes y en otras no. O sea, probablemente haya eh, sitios eh, más atrasados o sitios donde se ha impulsado menos o tenían menos medios. no Quiere decir que no va... Eh, establecían estas dos leyes, establecen un camino absolutamente uniforme en paralelo todas las administraciones y es evidente que no todas tienen las mismas posibilidades y las mismas opciones. Entonces, bueno, ahí habrá, digamos, unos retrasos, pero quitando eso, son tremendamente disruptivas. Es un cambio radical, es decir, todo electrónico, cuando hayamos terminado el proceso, será todo electrónico, ¿no? Y luego vemos ahora que empiezan a salir leyes a raíz de, de toda la nueva situación. Una de ellas es el teletrabajo, se está, se está hablando de una nueva ley de teletrabajo. Si hemos pasado del teletrabajo, hubo algunos intentos allá por el 2006, 2007, creo que fue, se quedó paralizado y hemos pasado incluso un poco de medio demonizarlo en el sector público. Ahora de pronto verlo pues pues, como lo estamos viendo, como la herramienta y tal, y entonces está apareciendo esa normativa. no Se está hablando también de una reforma de la, de la norma de función pública para la Administración General del Estado, eh, donde también se incluiría el tema teletrabajo. Yo creo que con un poco de error, porque se está consiguiendo el teletrabajo exclusivamente como conciliación. Es verdad que es uno de los efectos, pero no es, el único, ni tiene por qué ser el central. El central es que el teletrabajo, digamos, es, se trabaja mejor, se produce más, es más productivo, es rentable y al final genera un mejor servicio para los ciudadanos, pues es el poco. Y además de eso, pues, no, no, está planteado un poco a revés Pero bueno, el caso es que el tema se pone encima de la mesa y se desarrolle, ¿no? Uh -huh. Y hemos visto otras normas, pues, como los ERTE, que han surgido ahora y van muy ligados a nuestra administración electrónica, ¿no? Es decir, a la gestión, ¿no? Hay una... un resultado siendo de uso de administración electrónica que ha sido el, el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital hemos oído que por de oficio a 75.000 eh, familias se les, se les ha, sin que ellas hayan hecho nada, o sea, eh, la administración con los datos que tenía ha dicho son situaciones de pobreza, ¿no? es un poco parecido a lo que ocurre con la declaración de la renta que nosotros ya no tenemos que ir con todo aquello de los papeles que íbamos hace unos años cargados trabajamos sí. para las administraciones cargados de papeles no eh, sí. ahora lo ves en el ordenador la agencia tributaria te dice oiga tengo esto de usted le vale está conforme sí pues cerrado. usted ya no tiene no se moleste no haga nada más no eh, pues, algo parecido se ha hecho o sea, usando los datos con con, la, con el ingreso mínimo vital no entonces Ahora el resto de las personas lo tienen que solicitar, pero esos 75.000 primeros son los casos más claros que la administración ha podido terminar con sus datos. Fijémonos lo que va a suponer esto, eh, que es un poco la idea, que es que alguien no tenga que pedir la beca. Dice, ¿por qué tengo que pedir una beca? Si el Estado sabe lo que yo estudio, los ingresos de mi padre, dónde vivo y tal, pues tiene los datos suficientes para decirme oiga usted tiene la fortuna de que como ahora pasa con el inmigración o la dependencia pues alguien dice eh, yo no la conozco ahora mucho por, por mis padres o a sea, la de papeles que hay que llevar papeles papeles algunos casos papeles físicos y en otros papeles digitalizados que son pdfs pero mucha documentación no y entonces lo que dice siempre dice a ver usted tiene todos los datos de esta persona una vez que evalúa qué grado de dependencia tiene a partir de ahí no tiene que hacer nada más usted tiene todo usted, Entiendas entre las administraciones que usen los datos. ¿no? Uh -huh. Cuando nace un niño en el hospital, y entonces desde ahí se le da el nacimiento, y a partir se dispara el cheque de B, todo lo que quieras, y caso se automatiza. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Y, y los dos ejemplos más claros que yo veo es de la educación de la renta, que lo vemos desde hace tres años, uh -huh. y el ingreso en el mundo y tal, esta primera planta que se ha hecho ahora, que ha sido en poco tiempo, ese cruce de datos y tal, y como una maravilla, ¿no? O sea, que, uh -huh. Bueno, vamos viendo que, que ese sueño de administración que trabaje por nosotros. Se va, logrando, ¿no? se va logrando Oye, vamos a hablar de, de tecnologías, a ver, ¿qué nos dices de... La, eh, te voy a preguntar por la inteligencia artificial, el blockchain y algunas más, vete contándonos por ejemplo, no sé en qué tema inteligencia artificial, ¿qué se está haciendo muy, muy rápidamente para que la gente tenga conciencia de dónde se está? Eh. Sí, la inteligencia artificial es, bueno, parte de lo que he contado de la inclusión mínima vital ahí hay eh, ahí hay uso de datos que es el Open Data Y ahí hay inteligencia artificial ¿no? La inteligencia artificial eh, Se están haciendo además Empezando a hacer eh, eh, Digamos aplicaciones claras de lectura de documentos Con lo cual a partir de ahí eh, Además hay resultados ya que hablan Que, que la lectura Digamos que, que Percibe o, o recoge el 40% De la documentación que va viendo Que hacemos cuando hay que mirar millones De datos de documentos lo que nos ahorra eso de trabajo ¿no? y luego en terrenos como lo que son los espacios jurídicos del mundo privado que empiezan a plantearse ya teleconsultas y tal, pues eso llevado al, al terreno público, pensemos en lo que es toda la fiscalización, seguimiento, y aplicación contable y tal, todo eso que ahora mismo son tremendas cargas burocráticas se empiezan a hacer pruebas con inteligencia artificial que ahorrarán muchísimos trámites y personas que se dedicarán luego a otras cosas pero que ahora mismo esas se pueden hacer una máquina. ¿no? Va muy unido a robótica. Siempre que hablamos de robótica pensamos en un robot físico. ¿no? Está uh -huh. bien, también lo, lo, lo, ya, ¿no? Yo digo, el día que llegues a un centro público y veas que hay un robot limpiando el suelo, dirás, bueno, esto está empezando a robotizar. ¿no? Uh -huh. y, y... y igual que hay físico, y como dicen algunos, tenemos robots compañeros de trabajo, hay otros robots que no son físicos, que son realmente programas inteligentes. robando van muy ligados a la inteligencia artificial que son los que nos están, digamos, facilitando la vida. Es que si, si pensamos, ahora vamos a coger un autobús y como esté estropeado el cartel que dice todos la, en la parada que no, no, no los minutos que falta para que llegue el próximo autobús, sí. nos enfadamos. Eso es hace tres días. Sí, sí, y es, es verdad. Hay gente de decirlo, oiga, le digo por dónde, cuánto falta para que llegue el autobús que está, está esperando, ¿no? Sí. Y tal. Entonces, todo esto es aplicación de, de inteligencia artificial, ¿no? Oye. De pequeños que ya te empiezan a responder las preguntas frecuentes, eh, son los que te, te, te están haciendo la respuesta y te evitamos que se lo haga el, el funcionario. Luego, ya para que tienes temas específicos, necesitas una especialidad, entonces sí, pero esa que solo es de procedimiento y rutinaria y tal, pues se la contesta el bot, Oye, y en cuanto al blockchain, que tú, tú eres una aficionada al blockchain y crees que la administración va a tener mucho futuro. Cuéntanos un poquito tu visión. Bueno, lo que pasa es que blockchain todavía está en pañales, ¿eh? siempre que queremos hablar de blockchain, comparamos, digo, mira, esto es como cuando internet en los años 90, ¿no? Es decir, promete mucho, pero todavía está por vestir. Eh, pero es muy parecido pues, a la vida de internet entonces, internet lo que hizo fue decir, eh, digamos, democratizamos o extendemos totalmente el sistema de comunicaciones, eh, pues la blockchain es lo mismo, pero comunicaciones con valor, es decir, estamos hablando de contratos, de cosas que generan valor, ¿no? sin intermediarios. Entonces hay algunos experimentos, por ejemplo, el catastro en Suecia está experimentando un catastro en blockchain sin registros de personas ni nada. ¿no? La blockchain es un gran libro contable que está a la vista de todos, con lo cual no hace falta ese intermediario que da fe, porque todos lo estamos viendo. ¿no? Uh -huh. Es muy difícil la leer porque están, se está repitiendo en miles de... De, de ordenadores, o sea, es, los, los se les llama mineros, ¿no? Es decir, que pican y entonces al estar repetido y con procesos de cadena de, de todas las, digamos, la, la, la cadena de elementos que se va sucediendo, no puedes quitar uno porque se te rompen todo. Es decir, bueno, digamos que básicamente está algo a la luz y que es muy difícil o prácticamente imposible de alterar en estos momentos, ¿no? Entonces eso, su gran papel es que evita evita intermediarios. Uh -huh. Con la aparición del documento inteligente, ¿no? que va ejecutable o sea, una de las figuras de la blockchain en el mundo privado es el contrato inteligente de Smart contract. Es Consiste en que, por ejemplo, alguien ha llegado a un acuerdo con, con entre dos, lo que siempre es un contrato, y no es que lo haya que interpretar, es que el acuerdo consiste en que ya hemos puesto ahí que una vez que se producen determinadas cosas, por ejemplo, alguien coge un cargamento aquí y lo lleva a Pekín, cuando el GPS indica que se ha llegado a Pekín, automáticamente se produce el pago, ya sin intermediarios ni nada, porque hemos aceptado de antemano que al llegar el GPS a las coordenadas se produce el pago a esta cuenta que hemos puesto. ¿no? Esto ha llevado al, al documento inteligente, o sea, entonces, está llevando ya a un documento que lleva todo su proceso, incluso de desaparición, de destrucción, o de conservación permanente, con instrucciones, estamos, entramos en otro camino, ¿no? Donde algo así como que los datos tienen vida, nos van dando ya instrucciones de vida, ¿no? Entonces, uh -huh. La blockchain está empezando y la administración que es conservadora empieza a hacer sus finitos, sus prácticas pero bueno, tardará, pero vamos, hay algún proceso el gobierno de Aragón tiene ya algunas cosas en marcha o sea, hay algunas administraciones que tienen, vamos aplicaciones de blockchain que ya, bueno, empiezan a, a demostrar su, sus grandes utilidades uh -huh. Oye, pues veo, estamos mal de tiempo veo que, que es un gran, eso, aficionado al tema del blockchain y que eso acaba funcionando eh, cómo va a funcionar para, para las empresas, para la sociedad en general, ¿no? eh, yo recomendar, como hay otra serie de temas, podemos hablar del Big Data, podríamos hablar de, eh, del Cloud, podríamos hablar de la identidad digital, donde se viene avanzando, podemos hablar de la contratación pública electrónica, hay muchos temas de los que podemos comentar, pero como hoy no nos va a dar tiempo, a los, a, los, ...a los asistentes, a que igual que en el chat están viendo una serie de referencias de nuestro Congreso CENIS, en el que Gerardo participado activamente en su, en su diseño de programa, eh, pues que podáis indagar qué está haciendo la Administración leyendo estas, estas noticias que hemos ido al chat y otras que hay pues en, la misma, eh, en la misma web. ¿no? Y si quieres, yo voy a aprovechar para poner en valor... ...a los innovadores públicos, Gerardo Bustos es uno de ellos... Eh, ...el Club de Innovación, nuestra preocupación y ocupación... ...desde hace mucho tiempo... Eh, ...apoyar a esas personas que creen que la administración... ...puede funcionar de una manera diferente... ...a lo que la sociedad en general entiende... ...que está funcionando... ...que no tiene, que no tiene cabida... ...pero la innovación está muy activa y hay mucha gente... ...y en honor y en homenaje a toda esa gente pues eh, nosotros tenemos nuestro, eh, pues, nuestro, nuestra idea de, de que hay que potenciar todo lo que lo que sea así. Quiero compartir entonces, la, la pantalla para que visualicéis un poquito desde dónde damos apoyo a esos innovadores públicos y desde dónde los que estáis en las empresas o en el mundo de desarrollo pues podéis encontrar información para aprender, conocer y aportar a las administraciones también cosas. Voy a compartir pantalla, no sé si... Eh, ¿Hay alguna pega? A ver, pestaña Os voy a poner, sencillamente para que veáis eh, Este es nuestro portal de Club de Innovación ¿Vale? clubdeinnovacion.es es ¿Sí? Te digo que esto es lo que tiene el directo Entonces Eso. compartes hasta la mano Eso, no pasa nada Bien, entonces bueno, ahí tenemos muchas noticias Y últimamente la verdad es que estamos súper activos en las noticias vais a poder ver buenas prácticas de todo tipo de administración. Nuestros 139 boletines de los últimos 139 meses, con toda la información, está ahí subida. Agradecemos a nuestros patrocinadores, por supuesto. Tenemos nuestra agenda, donde se pueden ver, pues eso, entre virtuales, hemos publicitado eh, pues otra serie de, de, del encuentro nacional, etc. Bueno, muchas contribuciones, mucha gente que... ¿vale? Nuestra blogosfera pública, etcétera, etcétera. También quiero compartiros lo que sería el boletín, nuestro boletín, con toda la, la información cada mes, eh, donde os podéis apuntar gratuitamente y hacer un seguimiento y conocer así a las a las administraciones. Y por otro lado, que conozcáis nuestro club de innovadores públicos. Aquí puedo, podéis visualizar el mapa de dónde están nuestros innovadores. Hablamos de 2.000 personas, ¿vale? que han firmado su compromiso del innovador público y que, y que bueno, las tenemos aquí identificadas y son las que están, estas y muchas más, están haciendo que sea realidad esto que venimos hablando al principio, de que la administración eh, pública pues, pues está, está funcionando, está funcionando bien. Y esto es un poquito lo que os quería, eh, a ver, lo que nos sé yo es, sí, ya estamos otra vez, ¿no? Entonces, eso, quiero agradecer especialmente a Gerardo el, el, el que nos haya acompañado eh, para darle este, este impulso, esta visión, y no sé, Gerardo, ¿qué más nos puedes contar? ¿Qué opinión tienes tú de los innovadores en la administración? Ah, hay, hay más de los que pensamos. ¿Sí? Eh. Lo que pasa es que la, la administración, el problema que tiene es que no es derrocha talentos, entonces tiene claro, es que a ver, la administración además es muy general que cae innovadores con un nivel 14. ¿no? Entonces, es, es, una, es una lástima que la administración no tenga unos mecanismos de comunicación interna, interna más potenciados para que afloren esos talentos. ¿eh? Pero tú con la gente que está, está pones a rascar y mueve, primero, si planteas cosas de innovación, se te sube mucha gente al carro, con lo cual ya eso es bueno. ¿no? Y luego, a veces, sin cambiar de opinión, ves que de pronto hay pues un auxiliar, un jefe de servicio y tal. Que tiene sociedades de innovación, lo que pasa es que nadie las ha puesto en valor ni le ha dado la oportunidad de desarrollarla. Entonces, nada que impulsas un poco, lo hace el PAS. Yo ahí espero que el mecanismo de la administración de funcionamiento, esta, esta sensibilidad por la comunicación interna y el afloramiento de talentos, se desarrolle más, ¿no? porque es, es un desperdicio. Pero bueno, tengamos en cuenta que la administración pone a alguien de director general un tiempo cuando tiene una gran experiencia, de pronto lo cesa y lo aparca y le, falta el elefante y le faltan 20 años. Yo no sé qué decir, que la administración es que derrocha talentos, ¿no? Una frase, o no aprovecha todos los talentos que podría aprovechar, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, la innovación es un gusanillo y cada vez más en las administraciones públicas y que existe, ¿no? O sea, es un, desde de la gente que menos te puedes pensar, o sea, uh -huh. es, es, digamos, que, bueno, tú la no habrás visto cómo se te van apuntando año tras año y tal, a tu de innovación y tal, y se van subiendo al carro y los ves, y además en esa esa atalaya que tú tienes del Club de Innovación y los congresos tuyos, o sea, lo que vas haciendo precisamente es, es, un, es un casting de innovadores, o sea, tus congresos son casting de innovadores públicos, ¿no? y, y entonces, y bueno, y ahí te ves a, efectivamente el potencial que hay, ¿no? Y la de, digamos, eh, proyectos innovadores que hay. Y, y cuando te cuentan el cómo alguien tiene que hacer un proyecto de innovación, casi, casi engañando un poco, disfrazándolo el entorno donde está... Y eso sí, cuando ya sale y funciona, todos son los dueños del, del proyecto, ¿no? Pero el innovador público muchas veces funciona contracorriente, medio ocultándolo, sin sacarlo, no sé que parezca que hasta que ya la cosa sale, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de, de trabajar difícil, ¿no? El, igual que el innovador privado, pues, arriesga dinero, el innovador público tiene que arriesgar otras cosas, a veces hasta su, su puesto, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Oye, pues, a ver, no sé si hay alguna pregunta. En principio estoy mirando el chat. Y, bueno, ahí lo he llenado yo de información y no veo ninguna pregunta. Eh, mientras Hola. ¿Qué Juan sí. Carlos a ver. allí está. ¿Nuestro, es nuestro moderador. Muchas gracias. Preguntas, no que sí está lleno es de respuestas, no. sé para todo. ahora mismo es una fuente de información tremenda. A ver, una ya la, ya la abordasteis, que era eh, eh, la necesidad de la implantación de blockchain en la administración pública. Y luego hay otra pregunta. Eh, ¿Cuál es el país que consideráis que es referente en cuanto a la a lo transformada que está la administración pública. ¿Creéis que hay colaboración y que se comparten experiencias entre países? Sí, hombre, hay, hay uno que es un clásico, que es Estonia, ¿no? Es decir, lo que pasa es que es un referente, digamos, eh, relativamente, porque es muy pequeñito, es un país, aproximadamente, hablo de memoria, pero con un millón y medio de habitantes y tal, y además que pasaron... Fijaros lo que supone las crisis, ¿no? Esto es lo que ha supuesto ahora mismo la crisis para nosotros, el virus, que nos ha reconvertido en muchas cosas. Pues Estonia es que cuando se separa de la Unión Soviética y tal, además hay un, un elevado eh, porcentaje de población rusa que los dejan en la estacada a Estonia cuando se van eh, y encima luego después le eh, tienen problemas de ataques de ciberseguridad y tal. Total, que deciden hacer algo así, dicho muy resumidas cuentas, borrón y cuenta nueva a partir de cero y funcionar solo en electrónico. Entonces es un estado ahora mismo que funciona totalmente en el electrónico, ¿no? Pasa, es referente, digo relativo, porque es verdad que es todo electrónico, pero claro, un estado de un millón y medio de habitantes, decímonos que, es que, eh, que es la tercera parte de, de Madrid, ¿no? O sea, de la población de Madrid, o eh, no sé, es que nosotros juntas dos o tres ciudades dormitorios y ya tienes una Estonia, ¿no? O sea, entonces eh, Claro, estamos hablando de, de un volumen que es gobernable, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? Funcionan con una identidad digital, de hecho, cambió uno de los reales decretos de hace varios meses, cambió el tema, pero hay empresas españolas que no, no la identidad ciudadana, pero sí la identidad digital, sin pisar nunca Estonia, con la identidad digital crearon empresas que funcionan en España, en la Unión Europea, eh, creadas en Estonia con identidad digital Estonia, ¿no? Mm. Cuando yo lo vi, vi la noticia de unas 500 empresas españolas aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquí ya sabemos lo pesados que somos para poner en marcha una empresa, en Estonia la tienes en 24 horas, ¿no? o sea, luego ya se hacen las comprobaciones, que esto es un poco lo que tenemos que aprender, luego comprueba y pide y tal, pero tú ponlo en marcha con el mínimo que es exigible de, de garantías y a partir de ahí, luego ya empieza a pedir toda la documentación que necesites. ¿no? Aquí hacemos el proceso un poco al revés. ¿no? Entonces, bueno, que a nivel ejemplar y deber y referente, con la limitación de que son pocos alcances, es Estonia. Y luego yo tengo una pregunta a, a Gerardo, porque es un tema que a mí me apasiona mucho y además creo que es un espacio donde empresas privadas se puede encontrar con lo, con lo público y es el tema del Open Data, los datos en abierto. Es decir, eh, que creo que ahí tenemos todavía un, un déficit y creo que, que hay mucho y es una oportunidad de oro para, para los próximos años. ¿Qué opinión tienes, Gerardo, con lo que tenemos que hacer? Pues, o no? hay yo que me muevo mucho en el documento, creo que el siguiente paso es más el, el dato, ¿no? Es decir, eh, muchas de, Bueno, he comentado antes el ejemplo del, de la declaración de la renta que se mueve a través de datos, eh, de lo que ha sido la gestión del ingreso mínimo vital, que ha sido igual utilizando los datos, ¿no? Eh, los países que han funcionado mejor contra la pandemia, eh, uno de los elementos de las herramientas que se ha utilizado mucho es precisamente utilizando los datos seguimientos, incluso anonimizados, ver los comportamientos de las personas y ver dónde, digamos, se producían focos y tal, es decir, los, los datos, es como... Bueno, se de dice que es el mundo actual, es el mundo futuro, ¿no? Y, pues, eh, el Open Data, además, centra en lo que es la nueva filosofía en la que estamos, que es todo sea reutilizable, ¿no? Es decir, es más, todos esos bienes que tiene la administración se han hecho con dinero público, con el dinero de todos, y lo lógico es que reviertan y vuelvan a la sociedad Es decir, si, si una empresa, cualquier entidad Puede sacar jugo a esos datos que tiene la administración Respetando, por supuesto, lo que es el tema de, de la protección de datos personales Bendito sea, lo tenemos que potenciar Es decir, toda aquella riqueza que revierte en bien de todos Tiene que potenciarlo Entonces, ahí el tema de datos yo creo que está por, por explotar Está todavía en un pañal Pero bueno, como casi todo en este terreno no Pero ese es probablemente uno de los que más quizá menos conocidos por el gran público y tal, ¿no? Y no saben que realmente nos estamos gobernando cada vez más por, por datos, ¿no? Uh -huh. Y esos datos, bueno, una, por ejemplo, una, que tuvimos uno de los congresos que ha mencionado Miguel, una de las experiencias que, que ha habido recientemente es el Instituto Nacional de Estadística uh -huh. ha suprimido determinadas encuestas con todo lo que suponía de coste y tal, por un contrato con los operadores telefónicos en España para que en varios días de muestra, que eran fines de semana, en verano, eh, días de, de, de, de, de entre diario, es decir, un muestreo de datos para ver anonimizado el comportamiento de la gente, ¿no? Dice, hombre, es muchísimo más valioso eso, digamos, mucho más eh, preciso... ...con múltiples de encuestas y, desde luego, menos menos más barato y, con, digamos, con mucha más información. Entonces, todo eso tiene que ser luego reutilizable perfectamente por el sector privado. Es de todos, es que eso es de todos. Entonces, todo lo que es generar riqueza tiene que ponerse ahí a disposición de todos. ¿no? Pero yo creo que esa filosofía cada vez está más implantada. ¿eh? Claro, es que hace no muchos años un funcionario hacía un documento y no se lo daba ni al de al lado, este es mío. ¿no? Entonces, sin embargo, ahora está clarísimo la, la filosofía de, de la reutilización que tiene hasta su propia ley. O sea, es, es una manera de ver las cosas y decir, eh, no es tuyo. Lo has hecho con el dinero de todos estos, ¿no? Y todos los ciudadanos. Y, y si tú lo pones a disposición de, revierte más. En, en y, a, a, a, a, pero esto es bastante nuevo y además ¿no? ha sido... Que de verdad que antes el sentido de propiedad para tres líneas tuvieras escrito tuya estaba ahí puesto y a, joer, a que te lo dieran, ¿no? Porque si no, no eras imprescindible. Era una filosofía un poco diferente y tal. Y eso ha cambiado radicalmente, ¿no? O sea, yo creo que son... No tengo data va a ser igual una de las fuentes de riqueza. ¿no? Es más, yo creo que tenemos que ir potenciando este tipo de, de, de nuevas economías, de nuevas generaciones de negocio. ¿no? O sea, hay que abrirse. ¿no? no me voy a meter con ningún negocio específico. Solo ¿no? que, que, que sí que, que aprovechemos los nuevos que van apareciendo, ¿no? que los ¿no? Y este sin duda es Bueno, Yo me imagino que si preguntas interesadamente y haces bien, pero no me parece. Y luego hay una cosa que es que, que lo que es, tanto como todos los digamos todas las reutilizaciones que, que también estamos empezando a entender y no es imprescindible la colaboración público-privada es que eh, no estamos en el mismo barco desde distintas dimensiones pero es, es la misma historia ¿no? entonces eh, es una cosa que empieza a calar también y es, es importantísimo no es decir no, no son dos mundos aparte no no son complementarios y además eh, en determinadas actuaciones como esta, no es decir la administración se lo pone y colabora luego en parte, o sea, realidad, o sea todo eso al final es riqueza y es subir el país, o sea, es, es el eh, trabajar conjuntamente, ¿no? A mí me parece que la colaboración público-privada es algo en lo que también antes no teníamos muy claro y que cada vez está como más implantada afortunadamente, ¿no? es una, Pues muchísimas gracias, estoy vamos más de tiempo ahora sí, eh, invito a los participantes a asistentes que podáis abordar a Gerardo y a Miguel Ángel en las salas virtuales cuando cierre la, la conferencia. Gerardo, Miguel, muchísimas gracias. Eh, una entrevista supremamente interesante y habrá que buscar otro canal virtual para continuarla. Ay, eh, bien, bueno, sí. a, a todos. Muchas gracias. A todos. Eh, os recuerdo que a las 5 empezamos la charla con Laura Raya, nos hacer una ponencia, análisis y visualización de datos científicos a través de realidad virtual. Eso también pinta muy interesante. Venga, nos vemos dentro de un rato. Hasta Muchas todos. gracias. Hasta luego.